La gente tiene muchas cosas almacenadas en sus ordenadores, smartphones y tablets. Pero, ¿y se ocurre algo con ellos? Su computadora puede descomponerse, su smartphone se ha robado y la tableta se puede romper. Y ahí, ¿qué haría? ¿Alguna vez pensó en perder esa foto de recuerdo o un documento importante del trabajo? Para ello sirve la copia de seguridad, para respaldar sus archivos o documentos importantes. Y si usted piensa que hacer una copia de seguridad da mucho trabajo, es porque nunca utilizó una herramienta que automatice esta tarea. Es mucho más fácil salvar su vida digital. En primer lugar, seleccione qué se guardará y dónde. Puede ser un disco externo, un dispositivo en red o incluso en la nube. Pero no use el disco de su computadora. No, tiene que ser en un lugar diferente. Configure el producto siguiendo las instrucciones y así usted tiene todo lo que es importante protegido y a salvo en caso de pérdida o robo de sus dispositivos. Simple de usar y con el paso explicativo, usted pronto tendrá todo lo que importa a salvo y seguro. Y lo bueno es que ni siquiera tiene que recordar hacer la copia de seguridad. Y claro, usted puede contar con la ayuda de Kaspersky, líder en seguridad virtual hace 20 años en el mercado.